Hola a todos, bienvenidos al tutorial sobre interpretación de referencias bibliográficas. Una referencia bibliográfica es el soporte para todo su proceso de discusión e inter, interpretación sobre un caso de estudio. Por ello es importante que eh, en el desarrollo de su ejercicio profesional logren una adecuada interpretación de la información que ésta contiene, pero de una manera ágil, eficiente y rápida, ya que los tiempos contemporáneos determinan que Ustedes tengan que procesar muchos casos o muchos eh, proyectos simultáneamente y por lo tanto no pueden estar perdiendo tiempo por no tener una adecuada interpretación de la información que contienen las referencias científicas. Las referencias científicas pueden ser de diferentes tipos, en este tutorial me referiré a los artículos científicos ya que eh, su estructura eh, facilita el proceso de interpretación debido a que tienen un patrón previamente establecido otros documentos como los informes técnicos las leyes y otro tipo de referencias también pueden ser utilizados sobre todo en las ciencias ambientales como referentes pero su interpretación básicamente se puede extrapolar de lo que se identifique a partir de una referencia científica convencional eh, Básicamente, una vez nosotros hemos extraído el documento completo de una referencia científica, debemos identificar, gracias al título, cuál es su relevancia con respecto al trabajo. Pero no solo nos podemos quedar en los títulos, ya que, por ejemplo, algunas editoriales para aumentar el impacto que tienen sus publicaciones sugieren que sus títulos sean un poco más literarios o más llamativos más que reflejar el contenido real del texto, por eso es que el solo, el solo título no nos dice eh, qué tan relevante es para nuestro trabajo, pero sí hay otra parte de él que es muy importante que es el abstract o resumen. El resumen básicamente tiene una estructura eh, bastante sólida, ¿cierto? Y... Eh, digamos, consecutiva o rastreable en todos los documentos científicos o artículos que podemos analizar. Generalmente, el eh, resumen inicia con un planteamiento de un problema. Ese planteamiento del problema lo podemos encontrar en estas líneas y, por ejemplo, si utilizan como gestor de referencia Mendeley, aquí pueden resaltar cuál sería el problema, el problema relevante para este caso. Entonces, eh, supongamos que yo quiero resaltar, bueno, todo lo que no quedó resaltado es efectivamente lo que quería mostrar. Es esta, son estas dos líneas, este es el problema. Entonces, el problema eh, presenta, es pues rápidamente presentado en los dos, dos renglones y luego posteriormente se presenta una solución. Entonces, esta solución o, aborde, um, o abordaje metodológico para ese problema es planteado en los siguientes renglones. Esto ya nos indica cuál es la metodología o la visión del autor y si yo la podré aplicar o es referente a mi caso. Recuerden que en los casos o en los proyectos específicos, pues hay, eh, lo que yo pretendo utilizar es una visión o una aproximación metodológica a un problema. El problema es general y puede ser compartido con diferentes metodologías, pero lo que yo pretendo hacer es único en la medida en que o usa uh, una ampliación, una aproximación metodológica de referencia hacia un caso específico, por ejemplo, una localidad, o a, hace un incremento al modificar una metodología existente, ampliarla, eh, cubriendo más áreas, más datos o perfeccionándola. ¿sí? Entonces, eh, eso lo voy a identificar si es relevante o no en estos siguientes renglones. Luego, eh, pre, él va a mostrar eh, cuál es el objetivo del trabajo. Entonces, el objetivo del trabajo. Eh, usualmente se presenta eh, como o, con una frase, ¿sí? eh, mostrando eh, explícitamente cuál es el propósito o el, el objetivo o, lo, o la aproximación que se pretende usar. Entonces, en este caso, ellos lo que hacen es eh, ubicar su aproximación metodológica y luego eh, establecen cuál será su área de estudio, ¿sí?, de acuerdo a unas características, y eh, inician la descripción metodológica de ese abordaje. Entonces, eh, luego presentan una sección donde están los resultados más importantes, y finalmente viene una sección donde se concluye cuál, qué es lo relevante de este trabajo, por ejemplo, aquí eh, indican que el análisis de la fragilidad ambiental provee una metodología de bajo costo y flexible que permite analizar a los tomadores de decisiones un problema. Y lo hace, luego que se da esa conclusión, se presenta una recomendación. Eh, esta recomendación no es obligatoria, aunque sí deseable, porque eh, amplía como la posibilidad de aplicación de ese conocimiento. Entonces, la recomendación está siempre hacia el final del párrafo y será específico de acuerdo a lo que es, eh, a cómo se podría aplicar los resultados de la investigación. Luego tenemos una sección de introducción. La introducción en general hace una descripción del de problema, ¿sí? luego eh, cuáles son como las aproximaciones metodológicas en las que se ha eh, trabajado. Y eh, después tendremos otros eh, detalles sobre cómo se va a abordar. Como este es una, eh, un recurso que tiene restricción, entonces vamos a y solo me, me deja visualizar esta parte del trabajo, entonces vamos a, a ver una segunda opción que sea de libre acceso. Entonces, por ejemplo tenemos eh, este recurso. Vamos a ver. Esto también es... Por aquí. Aquí, aquí está el texto completo. Entonces, eh, como les decía, la introducción... Presenta inicialmente el problema y luego los abordajes metodológicos para cubrir. Finaliza la introducción estableciendo los vacíos del conocimiento y el propósito de la investigación. Cuando yo estoy interpretando un caso, quiero desarrollar una metodología, básicamente eh, la esta parte de la descripción del problema me puede servir para contextualizar qué es lo que existe o qué es lo que se ha hecho con respecto a ese problema de investigación en mi proyecto ¿sí? y eh, posteriormente la sección de materiales y métodos me servirá para comparar o extraer algunos criterios para perfeccionar mi metodología si yo la estoy construyendo sí Luego, posteriormente, si yo quiero identificar cuáles son las, las elecciones, recomendaciones o resultados más destacables que yo puedo interpretar o obtener para mi caso, yo me voy a ir hacia la sección de discusión. Desde la sección de discusión, aquí me van a presentar. ¿Qué fue lo más importante que se logró identificar con la aproximación metodológica obtenida? Si yo estoy muy corto de tiempo, yo puedo irme directamente hacia la conclusión, ¿sí? Y si no encuentro nada relevante para mi trabajo, ¿sí? Porque hay veces que el resumen no es consonante con el contenido del trabajo, pues en las publicaciones internacionales y bien realizadas, pues eso no pasa pero puede, puede darse, puede que el resumen fuera muy ambicioso con respecto a los resultados que tiene el trabajo. Entonces uno se va a las conclusiones e identifica el patrón que quiero eh, establecer o, la, o digamos, la utilidad que yo podría tener de este trabajo. Y posteriormente eh, me devuelvo a la discusión ya para profundizar específicamente eh, ¿Qué es lo que quiero establecer? Por ejemplo, aquí en la discusión dice que existen eh, métodos, diferentes métodos para establecer como el riesgo de certificación eh, asociado pues, al cambio del uso del suelo. sí, Y que la falta de eh, ordenamiento ambiental contribuye a pérdidas económicas que son importantes para las regiones. Entonces, este argumento es muy importante, yo lo extraigo de la conclusión y cuando me pidan cuál es la referencia, pues cito directamente el trabajo. Puede pasar que yo tengo que especificar cuál es el punto o metodológico o la razón por la cual se generan estas pérdidas económicas debido al deterioro ambiental y sobre todo del suelo. Entonces, miren que por acá dice que eh, la expansión de la frontera agrícola, eh, la agricultura con irrigación, los extensos cultivos y de las áreas residenciales pueden ser factores fundamentales para el, el aceleramiento de la erosión del suelo, ¿sí? además de la falta de gobernabilidad y otros factores sociales. Entonces, miren que aquí ya sacamos otra idea importante. Entonces, para concluir. Cuando yo estoy revisando una referencia bibliográfica, siempre me voy a centrar, primero que todo, en el título para escogerla, en el abstract para interpretar qué tan aplicable es a mi problema y luego que la he seleccionado, yo la voy a ingresar y la voy a desglosar analizando cuál es su conclusión, ¿sí?, Luego, si veo que la conclusión es pertinente para mí, me devuelvo y eh, puedo extraer elementos de contextualización de la introducción para explicar cuál es mi problema de investigación y qué se ha hecho al respecto. Y para explicar eh, por qué yo selecciono X o Y metodología, extraigo los argumentos de la discusión de resultados y directamente la explicación de los autores originales que reportaron esa metodología y cómo implantarla de la sección metodológica. ¿sí? Entonces, es un ejercicio relativamente sencillo donde uno casi que descuartiza el artículo conforme a la utilidad que uno eh, requiere aplicar y de esa manera hace una lectura mucho más ágil. Entonces, si están trabajando con la referencia ya directamente incluida en Mendeley, recuerden que este, tiene, este gestor de referencia tiene una utilidad para resaltar ideas principales. Una vez la idea queda resaltada, esto va a quedar almacenado dentro de su Mendeley, ya con, con, la, con la idea principal resaltada, y si ustedes quieren descartar esa idea resaltada, simplemente la desecha. ¿sí? Entonces, esto ya queda en su biblioteca y lo pueden utilizar para diferentes momentos. Espero que este tutorial haya sido orientador y eh, quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener en una próxima ocasión. Nos vemos y hasta la próxima.